Señores, y de inmediato quiero analizar el panorama político, porque al parecer República Dominicana ya inicia la política de manera indirecta. Digo esto porque al parecer lo que en un momento entendía la sociedad que en las pasadas elecciones a nivel congresional hubo cierto acercamiento entre la fuerza del pueblo y el PRM, los hechos que se ven en los últimos días, da muestra de que ya no es así. Porque precisamente el presidente Luis Abinader, en el día de ayer, le estuvo dando una respuesta contundente al expresidente Leonel Fernández. Precisamente le decía el presidente Luis Abinader: hay una herramienta que recuerda a la gente cuando ellos gobernaron el señor llamado Google. Esta herramienta recuerda lo que han gobernado. Precisamente, precisamente en el día de ayer, el presidente hacía un importante anuncio para dar muestra de lo que es, hacia dónde marcha el tema de la producción nacional. Precisamente el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, denunció que durante la gestión del doctor Leonel Fernández, mire, decayó la producción del café precisamente en el país. Pero esto, el presidente Luis Abinader respondió a la declaración del expresidente Leonel Fernández, quien reclamó precisamente un maltrato a los productores locales por parte del gobierno, señor. El presidente le contestó que hay una herramienta muy poderosa contra el populismo y la demagogia, especialmente para los que han administrado. Y esa herramienta poderosísima que le recuerda a la gente cuando ellos gobernaban, que se llama el señor Gugger. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Luis Abinader en el día de ayer a respuesta del doctor Leonel Fernández. Vamos a escucharlo, por favor. El mundo está en una crisis. Eh que hay una inflación mundial y eso lo sabes y lo conocemos y, y, y, le, y siempre respetamos las opiniones de, de la oposición que normalmente tienen que hablar de cualquier cosa y tienen que decir, ahora miren hay una herramienta muy poderosa contra el populismo y la demagogia y especialmente para lo que han administrado. Y esa herramienta poderosísima que les recuerda a la gente, cuando ellos gobernaron, se llama Google. Y esa es muy fácil de usar. Y buscando en Google se descubren muchas verdades. ¿Escucharon ustedes ahí la respuesta del presidente Luis Abinader al doctor Leonel Fernández en base a lo que decía de un supuesto abandono de la producción nacional, señores? Yo creo que eso no tiene ningún comentario más. La respuesta del presidente Luis Abinader al doctor Leonel Fernández. Esto ha levantado toda una serie de opiniones encontradas porque también en el día de hoy nuevamente el doctor Leonel Fernández estuvo dando respuesta a lo que decía el presidente Luis Abinader. Pero en ese sentido también, algunos diputados oficialistas consideraron que precisamente en el día de hoy que los ataques de la oposición al presidente Luis Abinader evidencian... Que están muy bien posicionados precisamente ante las encuestas y que su imagen, mire, se fortalece en la población, mientras que los opositores indican que el presidente Abinader sigue prometiendo cosas que no está en la capacidad de cumplir. Vamos a escuchar lo que dicen esos legisladores en ese sentido, por favor. Vamos a escucharlo ahí. Para poder estar en los medios públicos, porque. El país está consciente que si hay un presidente que de verdad ha mostrado preocupación por este país, se llama Luis Abinadel. Le preguntaría si es República Dominicana que está viviendo o dónde. Aquí la gente no está contenta. No está contenta ni con los apagones, ni con el precio de los alimentos. Que baje a las calles, eh, al Capotillo, Villa Juana, a un barrio eh, popular, humilde de la República Dominicana para que pueda palpar de manera directa si eso que le está diciendo lo siente el, el, la gente humilde del pueblo dominicano. Pero, ¿dónde están esos tractores? ¿Usted va a la Antillana y no encuentra un tractor? ¿Usted va a la Inca y no puede comprar más de 5 o 6 tractores? ¿Dónde usted va a comprar 150? O sea que todo es propaganda y mentira. Vamos a bajar por aquí, por favor, equipo, porque yo quisiera escuchar a la gente. Vamos a colocar los números en pantalla por ahí, por favor, para ver qué opina la gente de todo esto ante esta situación que se ha desatado con lo que ha dicho el expresidente Leonel Fernández y la respuesta del presidente Luis Abinader en función de todas estas cosas. Como bien ustedes escucharon, el presidente dice que los exgobernantes tienen que estar pendientes que las informaciones están disponibles en Google ante los hechos de las pasadas gestiones y lo que él habla de la situación que se vive en estos momentos. Están ahí en pantalla, yo 378 8394 nuestra línea de WhatsApp enfocado, 829-920-2795, para comunicarse con nosotros y dar su opinión en este sentido. Porque yo sé que diferentes sectores van a tener cada uno, ustedes vieron lo que decía el caso de Omar Fernández, Teledebate, buenas noches. Sí, buenas noches, le escuchamos. Sí, yo quisiera empezarle algo. Adelante, señor. ¿Me oye? Sí, claro y perfecto, señor. Adelante. Yo quisiera empezarle algo. Adelante. Y hay alguien que no puede hablar de esto, de este País, se llama Leonel Fernández. Leonel Fernández lo que tiene que subir es eh, que debe ser el ladrón de la gato que hizo esa película. Él tiene que subirse en una alfombra mágica. Tener una varita, vivir una varita mágica para arreglar esto. El mundo tiene problemas enormemente. Porque todo lo que dejó Trujillo lo regaló y lo vendió. La Armada Dominicana de anda desamparada por el terreno, se lo selló a los vicini Igualmente, estos son unos superrueses, no tienen no tiene ningún asilario legal para hablar. Canta vago que ahora habla. Muchas gracias. El señor presidente de la República. A pesar de todo, siendo un hombre millonario, es un hombre rico, pobre, que se está ocupando de este país. Pero es que esto está difícil en el mundo. Sí. La circunstancia está muy difícil. Ese Ariel Jiménez, que es hijo de Felucha Jiménez, que ya no su papá, para que le dé algo a este pueblo que tiene más de 20 mil millones de pesos. Eso es sinvergüenza. Muchas gracias, señor. Bueno, la expresión ahí del don en cuanto a esto. Vamos a seguir pendiente a ustedes. 809-378-8394. En nuestra línea de WhatsApp, 829-920-2795. Miren, diferentes sectores van a tener siempre opiniones encontradas en cuanto a esto. Cada presidente, cada gestión de gobierno siempre va a entender que ha hecho una más que otra. Pero no es menos cierto lo que dice este señor. La situación que vive el mundo. Sabemos que es una situación bastante difícil. Ahora, cada presidente es muy importante que trate de dejar una impronta. Una impronta que sea la marca que lo pueda identificar. Cada uno tiene. Pero es bueno escuchar lo que dice la gente en este sentido. Porque, como ya le he dicho, ya ustedes escucharon expresiones de legisladores oficialistas del PRM, legisladores de oposición en el caso de Omar Fernández, o legisladores de, también del PLD. Y otros ahí que estuvieron dando su opinión en cuanto a estos que externó precisamente el doctor Leonel Fernández del abandono que tiene el campo dominicano y la producción nacional. Y lo que ha dicho el presidente Abinader de lo que se ha estado haciendo ante la situación que ha estado viviendo el mundo. Mire, hay algo que uno siempre tiene que tener claro en todo esto. Y es importante nosotros tomar esto en cuenta. Y los políticos más que todo, ya estamos en una era de la información. Ya todo está a mano. Ya toda la información está a mano. Ya de lo que yo pueda decirle a usted en estos momentos, al yo concluir este comentario, y eso está disponible en las nubes, y usted puede seguir lo que yo le he dicho, y usted mismo hacer sus comparaciones en base a eso, de que hay desierto en todo lo que pudiéramos estar nosotros diciéndole aquí. Eso es así. Ya estamos en una época de la tecnología que está disponible apenas un celular, donde simplemente usted con esta va a Google, va a cualquiera de los buscadores, y usted busca la información, de que usted pone el título, usted va a tener todo ahí a mano. Eso hay que entenderlo. Ya estamos en otro tiempo. Ya yo decirle, que no, no, ya la información está disponible. Eso es muy importante. Es bueno ver, porque como yo le decía al principio, al parecer lo que se entendía que en las pasadas elecciones congresionales hubo cierto entendimiento entre ambas fuerzas, la fuerza del pueblo y el PRM, al parecer eso ya no existe. Porque yo creo que los pronunciamientos que ha hecho el doctor Leonel Fernández y ahora la respuesta que da el presidente Luis Abinader, al parecer ya no existe ningún entendimiento en ese orden. Al parecer la política inicia ya con bastante fuerza. Cada uno de los sectores inicia su activismo para alcanzar el poder que es lo más importante. Que yo entiendo que, como ha dicho el presidente, la fuerza del pueblo está jugando su papel de oposición. El presidente lo decía. La oposición tiene que hablar y hablar. Vamos a ver de qué estará hablando. Y la gente que va a comparar entre una cosa y otra.